voy a crear un, un icono para, para este track voy a buscar el el bst y bueno instrumento virtual spire voy en modo de fx y aquí escribir spire me lo encuentro allí lo selecciono le doy ok bueno aquí me lo carga y vamos a hacerle mmm, una foto al monitor y es con, con este teclado stamp y bueno, una vez oprimido, vamos a Paint. paint.net y presionamos aquí para un nuevo una nueva hoja. Le decimos aceptar, sí, para que nos tome toda la imagen, después le hacemos control V, que es la imagen que eh, o de la foto que hicimos. Y vamos a tratar de, de sumar aquí, hacer un poco de acercamiento, control y el, la ruedita del mouse hacia adelante y ver qué es lo más representativo de, de este plugin. Bueno, yo podría decir que es esta partecita de acá, que dice Spear, está el nombre, y probablemente esta otra partecita por acá. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es tratar de tomar un segmento, podría ser este, con esta herramienta, y ver aquí abajo en los píxeles eh, que me quede más o menos que me quede cuadrado tiene que quedar cuadradito venga a ver 192 venga 200 por 200 a ver cómo queda eso por ahí queda, creo que está bien sí todo, venga un poquitico más no por ahí está bien ok ahora hago lo mismo otra vez eh, tengo que copiar este pedazo entonces hago control c y le digo nuevo. Dice 200. 201 es por 200. Venga, no. No, no, yo lo quiero exacto. Entonces voy a tratar de hacerlo otra vez por aquí, desde arriba. Vamos a ver. Toma un poquito de paciencia. Venga, no, lo quiero hacer bien, bien, bien. Entonces, por aquí. Y vamos a ver. Alargarme aquí esta. 95, déjame ver. 195 por 195, pero no veo bien todavía los faders. Venga, a ver, 200 por 200. Hacia arriba, hacia abajo. Ok. Ok, ahora sí. 200 por 200, lo tengo bien, ahora sí. Control C. Y ahora sí le digo nuevo. 200 por 200, aceptar. Control V ok hasta ahí podría estar muy bien pero dije que le quería meter el otro pedacito entonces vuelvo aquí y voy a tratar de copiar este segmento de aquí cojo otra vez la, la herramienta de seleccionar y voy a copiar este pedazo de acá hasta aquí no aquí sí no tengo que tener mucho cuidado en los píxeles. Lo importante es que no se vaya a superar de 200, pero ahí está bien. Digo contra control C copiar y vuelvo a la nueva que creé. Le doy control V. Voy a tratar de posicionar esto por aquí. Venga a ver, mute, mute, mute. Eh, sí, yo sé que no es el, la imagen real, pero me gustaría me gusta ver que hay algún grafiquito más de por sí para resaltar más el, el plugin bien yo creo que así está bien si sí. desde lejos cómo se ve si sí, se ve muy bien me gusta me gusta y bueno ahora entonces lo que tengo que hacer es tratar de colocar ahora la imagen más pequeña porque como hemos visto la tenemos por 200 x 200 los iconos de, de reaper son 64 x 64 eh, lo bueno es que si son cuadradas las imágenes, esto no... Reaper lo eh, colocará la imagen de una forma estándar y agrandará si es de más alta calidad, pues siempre quedan del mismo, del mismo tamaño. Eh, yo generalmente los dejo en 120x120 120 para que se vea un poco mejor. Así que bueno, yo voy a ir aquí a edición. Le doy aquí en imagen, le digo cambiar tamaño, lo coloco 120 por 120 eh, proporción. Si se tiene seleccionado este, coloca 120 por si colocas un número aquí arriba, aquí abajo te cambia también automáticamente de arriba, mantiene las proporciones, entonces 120 por 120. Y bueno, entonces me quedaría así la imagen. Eh, si yo lo si yo la coloco 64 por 64 vamos a hacer control z cambiar tamaño coloco 64 x 64 vemos que sí también se, se ve la imagen pues desde lejos más o menos así se ve dentro de reaper se ve un poquito con menos resolución si uno la maximiza pero en los tracks se, se verá muy bien sin embargo a mí me gusta de 120 por 120 así que yo las voy a colocar 120. 20% 20% Si lo coloco pequeño Si sí, se alcanza a ver Que es un poquitico mejor La imagen Bueno voy a grabar esto Guardar como Spire Spire Voy ah. a guardar Voy a aceptar Y voy a abrirlo aquí dentro de Reaper A ver qué tal Voy a ir a agregar eh, Aquí en las extensiones Autocolor y voy a colocarle aquí Spirit a ver. y voy a buscar el, el icono que lo tengo entre mis folders personalizados, busco Spire aquí, ah. le voy a abrir y como vemos aquí ya me lo asigna automáticamente. Bueno, y eso es la, esa es la, la forma de poder crear nuestros propios, nuestros propios iconos. Me he quedado con una duda sobre si era mejor a 120 o 64. Por lo tanto, hice unas pruebas. Y por ejemplo, bueno, voy a tomar este. Eh, este icono lo voy a poner aquí en este programa. Eh, Siemprepaint.net y le voy a cambiar el tamaño y lo voy a colocar en vez de 120 a 64 como es por default en, en, en Reaper ok le cambio el, el tamaño y lo voy a guardar como span b ok los guardo aceptar bien perfecto entonces ahora tengo la versión de 120 eh, y la versión de 64 x 64 mm, ahora aquí tengo este este proyecto nuevo y voy a mandar un poco de imágenes sea la de 64 que las de 120 para ver las diferencias entonces por ejemplo aquí tengo este de Alchemy y este otro que son 120 y 64 correspondiente bueno, entonces agarro la imagen la ubico aquí me abre ese track y agarro la otra. Arrastro aquí en Reaper. ¿ve? Bueno, no sé si esto lo conocían, pero también se puede hacer. <ríe> eh, bueno, entonces a, a, a, utilizo este otro de Ana, que también hice lo mismo. Esta es la de 64. Y esta es la de... La de... Perdón, 120 y 64. Vamos a tomar otra más, la que acabamos de hacer. Esta de spam 120 y esta de 64 y cuál era la otra que ya hemos hecho hemos hecho creo que era la de Spire la que acabamos recientemente de hacer este que es la de 120 y esta otra que es la de 64 y bueno no sé si ustedes están viendo el video en HD o si se alcance a notar pero efectivamente las de 64 son mejor que las de 120. Es algo en lo que no me había percatado. Y solamente hasta ahorita que, que reservo, no sé si sea una ilusión óptica o qué, pero me parece que por lo menos aquí se ven los detalles de las manoplas mejor que aquí en las de 120. Lo mismo el gráfico se ve más, más clarito respecto al de 120. Pues es muy curioso, pero... Las de 64 se ven mejor que las imágenes más grandes. No sé por qué, pero por ejemplo aquí esta también se ve mucho mejor que, que la de 120, la de 64. Así que a crear imágenes de 64 por 64. <ríe> bueno, ok, dicho esto, vamos a ver qué sigue.